Ciao. Si quieres ayudar al canal a crecer y mejorar nuestro servicio, puedes clicar en el link que tienes en la descripción de los vídeos cargados. Cuesta una pequeña donación, incluso un café. Gracias y buena visión. Un saludo a todos. Eh, vamos a continuar con este estudio acerca del Evangelio de Juan. En el último capítulo hablamos acerca de Jesús, sus hermanos y el tiempo. Bueno, prosiguiendo con estos versículos, vamos al versículo 10 donde el evangelista nos narra que Jesús baja a la fiesta de Sucot, a la fiesta de los tabernáculos. Y vemos cómo eh, se desenvuelve esta trama, esta porque una cosa bella del, del evangelista es que nos relata un contexto, que nos explican particulares bastante interesantes. Por ejemplo, vemos que la gente ya tiene un debate acerca de la persona de Jesús, pero no es un debate directamente No parte directamente sobre la enseñanza Sino sobre todo Cómo él aprendió lo que sabe Ahora Esta parte es muy esencial Para nosotros cristianos Porque si nos consideramos Cristianos tenemos que Conocer a la persona de Cristo Y hoy y Hoy en día se va más por lo que es eh, Atractivo De la persona De Jesús y no por lo, que, por lo que digamos se necesita una visión un poco más eh, particular por ejemplo esta parte de la enseñanza eh, es, es interesante porque si nosotros vemos a la figura de Cristo todos al menos en la ortodoxia cristiana sabemos que Jesús es 100% hombre 100% Dios y en él habitan las dos naturalezas ahora para en el, el tiempo de la Gnosis, de la Gnosis, siempre se hizo tanto peso en esta figura humana de Jesús. Por ejemplo, eh, en la herejía del adopcionismo, donde Jesús nace hombre, o sea, eh, en pecado, con esa, ese, ese patrimonio de pecado, y que es... Eh, ¿Cómo se podría decir? Adoptado por el Dios de la eternidad y lo devuelven un semidios, un Dios, un casi Dios. Lo vuelve divino. Y ahí obviamente cabe, una, cabe o da lugar a una explicación de que Jesús aprendió su doctrina como cualquier otro hombre. La ortodoxia cristiana dice una cosa totalmente diversa a esto que acabo de explicar. Porque... Los padres de la iglesia siempre comprendieron que Jesús siendo 100% hombre era también 100% Dios. Eso quiere decir que tenía todo el conocimiento de Dios dentro de sí mismo. Por eso vemos un Jesús de 12 años que va y hace preguntas difíciles a los maestros de la ley. Ahora, esta parece algo sencillito hacer preguntas difíciles, pero no. Jesús los metía en crisis. Y habían muchas preguntas que los ponía en dificultad a los maestros. Y, y esto nos hace ver ese detallito de su persona. Yo podría decir que también creía que Jesús tuvo que haber estudiado para saber. Pero los padres de iglesia dicen otra cosa. Jesús tenía la ojma de la eternidad. La sabiduría total. Un ejemplo que se hace acerca de esta ojma natural de, de, de los seres, por ejemplo, nosotros los seres vivos, ya hablo de animales, hombres, los seres vivos, por ejemplo, la ballena, pongamos un caso de la ballena, ballena azul, la ballena jorobada, que tienen que desplazarse de, de, de, la, de la Antártida al Ártico y tienen que hacer un viaje inmenso. ¿Quién les dice a estos animales qué ruta seguir? Son rutas de miles de kilómetros. Ahora, vemos que hay una sabiduría natural y podemos hacer muchos ejemplos de los animales. Sí, podríamos ir a esta evolución, lo que quieran, pero hay un razonamiento en los animales que excede el conocimiento humano. Entonces, ¿cuánto más el creador puede tener esta sabiduría natural de la eternidad en sí mismo? Por eso los judíos decían ¿de dónde saca esta doctrina? Que si diversifica de las doctrinas que en ese tiempo estaban, por ejemplo la, la, el pleito eterno entre la eh, Shammai y Rabilel. de estas casas de, de, de rabinos que se formaban unos pleitos tremendos. No, Jesús iba y cortaba un cabello a la mitad con sus explicaciones y esto lo hacía una persona muy muy importante y para muestras un botón. vemos en el siguiente discurso que Jesús, cuando habla acerca de la circuncisión, lo podemos ver en el versículo 19. Jesús dice, a propósito, o por cierto, nos dio Moisés la ley y ninguna de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. La gente le responde, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y dijo, una obra es y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, de los patriarcas, técnicamente. Y en el día de reposo circuncida es al hombre. En este tiempo todavía no estaba clara la idea de, de, de, lo que es, de lo que se debía o no se debía hacer en el día de reposo. Estaban las notas claras, las notas legales, pero habían muchas, eh, se podría decir, eh, circunstancias que permitían. Por ejemplo, una era la circuncisión. Eh, Rab Yosef decía que grande la circuncisión que quita la rigorosidad del sábado o del día de reposo. Jesús les les plantea esto, pero también les plantea una cosa que los hace razonar aún más, porque les dice. Pero también me quejan si sane un hombre entero. En día de reposo. Ahora, esta palabra entero o completo, ahí depende de la traducción que tengan, habla acerca de la sanidad de una persona. Porque antes eh, la ley permitía que una persona pueda ser curada de sábado, pero solamente si había peligro de muerte. Solamente si había, pero podría ser curada. Esto podían haber alegado los judíos a Jesús. Pero Jesús también les aplica la ley de manera, de verdad, tremenda. Porque había algo, obviamente esto lo dice en los sinópticos, obviamente eh, se podría corroborar también, acerca de, las, de rescatar un animal que cae en un hueco, porque es Jesús alega y esto en Lucas, dice, ¿Quién de ustedes si un, un animal, su burro o una oveja, cae en un hueco, no lo saca? Porque los judíos siempre en la ley, en la tradición, en la tradición oral, Dice que si uno deja morir un animal, también peca por crueldad hacer al animal. Entonces Jesús alegando la circuncisión en el episodio de Juan, pero también alegando en otro caso la de, la, de los animales, dice cuánto más un hombre se tenga que sanar. En esos tiempos todavía no estaba clara esta posición, pero Jesús con su contribución, porque no es que los judíos tiraron a la basura todo lo que Jesús dijo. No, no, no, no. Ellos recibieron esta particularidad de la vida de Jesús, lo recibieron y, y, y por eso ahora en la ley, ya en el post eventum, vemos que ya los judíos recib, eh, consideraban que se podía sanar, en, en, se podía hacer hasta milagros en los días sábados. Pero en este episodio claramente no era claro. Así que yo los dejo con esta visión de esta explicación de estos versículos. Los invito a seguir, a seguir los videos. Un saludo a todos. Que Dios les bendiga.